Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 282. Hoy no tendré miedo del amor. Solo con que pudiese comprender esto hoy, el mundo entero se salvaría, pues es la decisión de abandonar la locura y de aceptarme tal como Dios mismo, mi Padre y mi Fuente, me creó. Es la resolución de no seguir dormido en sueños de muerte, mientras la verdad sigue viviendo eternamente en el júbilo del amor. Y es, asimismo, la resolución de reconocer al ser que Dios creó como el Hijo que Él ama, el cual sigue siendo, mi única identidad. Padre, tu nombre al igual que el mío es Amor. Esa es la verdad. ¿Y es posible acaso cambiar la verdad dándole simplemente otro nombre? El nombre del miedo es simplemente un error. No me permitas tener miedo hoy de la verdad. Hoy no tendré miedo del amor. Amén.